En 1998 en Cataluña se implantó la obligación de identificar mediante un microchip homologado a todos los perros y gatos. Hasta hace poco los datos de los animales y de sus responsables estaban en una base de datos propiedad del Consejo del Colegio de Veterinarios de Cataluña, conocido como el AYAC. Actualmente la Generalitat de Cataluña ya dispone de su propio registro, el ANICOM, que es obligatorio por ley, gratuito y público. Hablamos con Alba Jurnet, técnica de animales y secretaria de la CIPAC. ¿Por qué se implantó la identificación? Es va implantar la, la identificación de los animales para poder reconocer unos propietarios legales, ¿no? Antes hacíamos reseñas que no ident identificabas el animal, pero era bastante complicado. Es necesitaba un tipo de identificación que fuese una manera totalmente eh, indeleble, no? Que no marxés en la vida y que aquel animal siempre portés esa misma identificación. Que por eso va, eh, al final, a el microchip és el que es lo que os va a conseguir, ¿no? Que pudiese una identificación totalmente real para cada individuo. ¿Es lo mismo identificación que censo? No. La identificación es tener un animal amb un microchip, en este caso hablamos de, de gatos, gossos y fures, que son los animales de la compañía Catalunya. Cataluña. identificar vol dir tener el animal un microchip y dar una delta a una base de datos legal. En este caso, la obligatoria para la a Cataluña sería la Anicom. El censo es tener el animal dar una delta en el ayuntamiento viu aquell aquel animal. ¿Qué es el Anicom? La NICOM es el Registre General de Animales de Companyia de la Generalitat de Cataluña, del Departamento de Agricultura, que ya ja hace dos años que existe, bueno una miqueta más de dos años, es del noviembre del 2011, y es obligatorio por ley que castigar todos los animales de compañía de Cataluña donados de en esta base de datos, y alhora es la base de datos o el programa informático que están obligados todos los ayuntamientos de Cataluña a utilizar como eina de cens que pueden utilizar només esta, o pueden tener esta y la iba paralela si la volante ni pero en principio aquesta que podrien tenir prou. cómo funciona el que fem es és donar las dadas de un animal vinculadas a un propietario el animal siempre ha de estar identificado por un veterinario colegiado y ahora el veterinario fa és es l'alta a la Generalitat y Generalitat o bé el dona d'alta directamente o ho dona la juntamente corresponent. ¿Vale? O sea que las altas actualmente mes las pueden donar los ayuntamientos y, y la Generalitat. ¿Quién puede consultarlo? La NICOM, com que es un registro público, es decir, de la administración, y tienen acceso todos los ENS que trabajan con animales abandonados, es decir, acceso gratuito ¿eh? a veterinarios, protectores, ayuntamientos y cualquier tipo de policía. CSPrones, Mossos de y en Rurals... Pero siempre y cuando se demani aquest acceso a Generalitat, que te lo dan de manera gratuita, pero has de demanar un acceso para que un password. ¿Qué debe hacer una protectora para poder consultar el Anicom? Uh, Hay unos documentos, que en nuestra página web, cipac.cat, están todos los documentos. Amb aquel documento, tu lo envías a Generalitat, cumpliendo las dadas como protectora, y también al el password para que puedas entrar de consulta. Es eh? un acceso de consulta, no para modificar dades ni para d'alta eh? ¿Qué mejoras aporta el nuevo registro? El nou registre el que fa es que tinguem acceso gratuito a todos los que treballem amb animales, por tant tanto, es més rápido la, la trabajo del propietario. No? Si trobem un animal, con que tenemos acceso gratuito a protectores, veterinarios, ayuntamientos y policías de qualsevol tipus, al tener acceso a las dadas directas del propietario, lo que hace es que la es trobi molt abanjo al propietario. También me de dir que la despesa de la identificación es muy más barata, porque la alta es gratuita, és es és, és un precio muy molt, muy molt más económico y banda de que el cambio de propietario también es gratuita y todo cualquier cambio es gratuita, en aquel caso, por nos implica que las despeses siguen más bajas y eso ayuda mucho a que la gente identifiqui más. ¿El ANICOM está integrado en las redes de registros de animales del Estado español y Europa? El ANICOM en no está en la RAIAC, que es el registro bueno, general de, de España, y tampoco está en la Europet, pero es un proceso a la larga, evidentemente, y ahora está integrado. Sí. ¿Qué diferencias hay entre el Ayac y el ANICOM? El AIAC es una base de datos que aparten al Consejo de Veterinaris de Veterinarios de Cataluña, es una base de datos privada que no tienen acceso, no acceso a los veterinarios y a los ayuntamientos que paguen una cuota anual. Pero tienen acceso a la comprobación. La NICOM es que es una base de datos pública a la cual tenim accés todos los que demanden, demanem permís permiso para para acceder, ¿no? A banda de que la IAC, el fet de que sigui una base de datos privada, fa que el preo, de donarlo de alta y a un cost, un costo importante, canvi amb la NICOM es gratuita. L'alta, per tant, la identificació dels animals es redueix moltíssim. El preu. ¿Cómo demostramos que el perro o gato está en el registro? Es pot a a qualsevol que tingui accés, és a dir alguna protectora, un ajuntament, algun veterinari o algun policia que puguin comprobar. és posar el microchip de animal en el programa informàtic i exportar les dades del propietari. ¿Qué hacer si ya tenemos la gata o la perra registrada en el AAC? Si es una gata registrada a partir de 1 de gener del 2012, no, no se ha de hacer absolutamente perquè porque hay un convenio entre el Consejo del Col·legi de Veterinarios y la Generalitat que las dades a partir de 1 de gener del 2012 de la IAC pasan a la por tanto, si es de FAPO, de fa poc, és recién, según que las datas ya ja son. Si es anteriormente, claro, si el ayuntamiento no utilizaba este programa informático, el animal no está sanzado, lo que hemos de hacer en nuestro ayuntamiento, a sanzarlo y ya quedará registrado en el en ¿Cómo sabemos si ya está en el ANICOM? Podemos hacer yo en el ayuntamiento y ver si el tinc, si está de una bé si no es dona alta des de una des desde el ayuntamiento y ja está. ¿Cuál es la importancia de tener los datos actualizados en el registro? Es importantísimo tener los datos actualizados, porque ens trobem massa más que la gente ha cambiado de domicilio, ha cambiado de teléfono, y llavors es muy difícil localizar el propietario, o bé hay cambios de propietario, vull decir, animales que se pasan de uno a al otro, por desgracia, con el colectivo de los són son los que ho lo hacen més, Trobes un animal abandonado o perdido, y resulta que es de un propietario el tercer propietario anterior al que ha tenido ara. Por tanto, siempre important es importante que se el cambio de datos. Si es cambia de propietario, cambia de propietario, que en el caso de la NICOM es totalmente gratuito el cambio de, de propietario, por tanto, eso es muy importante, y el, el cambio de datos si cambiamos de domicilio. ¿Qué debemos hacer si perdemos el perro en Cataluña? Si perdemos el nuestro animal, es importante avisar a las dos bases de datos que tenemos actualmente, a la IAC y a la NICOM. Las dos bases de datos tienen dos teléfonos 24 horas. La de la NICOM es eh, un teléfono 24 horas de los agentes rurales, que están a Rusa y el teléfono es el 93 561 700. es avisar de la pérdida. También, evidentemente, la llei ens diu que en 48 horas hemos de avisar el nuestro Ayuntamiento, que es donde supone que tenemos el nuestro animal sensato, Hemos de avisar el en que aquel animal la el número de chips se nos ha perdido lo es importante hacer la denuncia a banda de abrirme lo típico fe cartells avisar los protectores más propias, avisar los veterinarios más propers y moure's una mica eh? porque si uno es malo el animal acaba surtiendo. y si es en otro territorio si se pierde en una otra comunidad de España, o, o, o, o fuera eh, eh, de España, podría ser, lo que hemos de hacer es avisar a la base de datos correspondiente de, de aquella zona. No? Si perdemos a Madrid, pues avisem a la base de datos de Madrid. Si fuese a Francia, pues vas a un veterinario de Francia y avisas que aquel animal, amb aquel número de chips, se ha perdido a Francia. Es eh, muy importante que ho coneguin las bases de datos, que pila les las bases de datos, del lo que on no se ha perdido el animal. Y sigue un sigue. ¿Qué hacemos si encontramos un perro o un gato? Si encontramos un animal, lo primero que hemos de hacer es comprobar si en el collar porta algún tipo de placa, porque la placa de identificación en teoría es obligatoria, por ley, en teoría y en la práctica, pero por desgracia muchas veces no la porta y es lo más rápido para localizar al animal, que evidentment una placa se puede perder para tener un microchip. Es obligatorio, pero la placa también. Si el nuestro veí del costado o el del carrer de sota troba el nuestro gos y porta una placa, ya no habrá ni de trucar a la policía ni de portarlo a la protectora. Será mucho más rápido. Això es importante que los propietarios lo sàpiguen. Pero si no es el caso, no porta la placa, pues se avisa a la policía o, en el caso de que no haya policía, a l'ajuntament corresponent ¿on donde se ha, si hi ha... Hi ha encontrado el que animal. Eso es muy importante. Porque, claro, si hay gente que lo que hace es trasladar troba un animal, cuando se si un animal, porque si el animal lo en Barcelona, a propietarios es que siga de Barcelona. No anem, si vivimos a Sitges no nos emportamos el animal a Sitges. Es importante hacer la denuncia de la trobada al ayuntamiento corresponent on s'ha se ha trobat. Els ajuntaments Los competència tienen competencia en la recogida de animales. Los de toda Cataluña son competencia amb això Por tant han de tenir o bé un convenio amb una protectora o amb una empresa privada que se faci la recogida de este animal. Por tant ha de ser qui el ajuntamiento t'agafi l'animal el animal y el traje en el lugar correspondiente donde tenga